Amantes del Club de la Rogelia Estamos aquí y os voy a enseñar Mi morada reformada Vamos allá Aquí no falta de nada Tengo hasta mi vara Porque soy el chico de la vara Por supuesto Claro que sí Esto lo empecé yo a construir Con mis manos Hasta la escalera, mi chabola Las manos ¿eh? Y este pequeño alicate y mi vara con esto le metía así mm, mm, mm. poco a poco y aquí tenéis mi pedazo de escalera sí señor amantes del club de la Rogelia mi morada reformada con un alicate y una vara claro que sí y ahora os voy a llevar a mi chabola una chabola hecha con estas manos. Ahora hacen en América, ¿no? Las chabolas en los árboles. Pues yo los hago aquí, donde me sale de los huevales. Por cierto, hablando de huevos, acompañadme. La macho está durmiendo. Ya veis, aquí en medio del campo. Vamos, más mierda no puede haber. Ya lo sabéis. Claro que sí. Hay mucha mierda, pero... Hay más mierda en el Congreso. Así que... ¡Lo fliparéis! ¡Acompañadme! ¡Madre vale. Aquí es donde hago la chimenea para hacer la barbacoa. Juan barbecue! Y ya hemos llegado a la chabola. Y las mejores películas norteamericanas de terror. Aquí asesinaron a una cría. ¿O eso creo yo? No lo sé. Hablando de huevos. This is the egg. Egg. egg. egg. Aquí no me gustaría tener que pasar una noche. Madre mía. Bueno, pues ya veis ya os enseñé mi morada reformada vamos seguro que por lo menos mejor que la otra chabola ya es ¿eh? aquí a más de uno ya le podría enviar por supuesto y este amigo mío es el que me cuida mi morada. Claro que sí. ¿Barton? ¿Barton? ¿Etorrión a Mercedes? ¿Barton? ¿Barton? Este es mi amigo Barton. Es muy fiel. Un gran amante fiel. Es mi gran cuidador de la morada. Él me ayuda y me apaña. Es mi amante fiel. Antes no tenía nadie que cuidara mi morada. Y mi morada reformada la cuida él. Sí, señor. Ay, partón. Él. Bueno, chicos, me despido. Y me quedo cuidando mi morada el tío de la vara y Barton el tío de la vara para todos vosotros chicos así que suscribíos a mi canal os gustará y venid a visitarme a mi morada que tiene esta escalera mecánica, coño no falta de nada agur